Campeones de League of Legends en 10 segundos Aurelion Sol Tiene pelotas que hacen daño que giran alrededor de él Tira una galaxia Las bolas se alejan Vuela muy lejos Uy. Escupe Mientras más tiempo vuele más grande la galaxia Editando esto me acabo de acordar de que van a hacer un rework total de Aurelion Sol Así que muy probablemente esto va a quedar completamente inutilizable en el futuro Si es así, voy a hacer un video de estos de nuevo